Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintor y aquí seguimos con Bravely Second Enlayer. Vamos a ver contra quién nos toca pelear hoy. Estamos aquí en las cavernas de hielo. Este hemos guardado eh, la partida antes de ir, porque siempre que hay un malote hay que guardar. Por cierto, esa es Magnolia, que es la nueva adquisición del grupo. Que habla una mezcla entre Inglés y, y Francés Porque el juego Bravely Second y Bravely Default uh so, oh, Que vienen los dos! Cago en la leche Kuhulain Le dice Cuchulain, Pero Kuhulain Bueno lo que estaba intentando decir antes era que el juego Braille Second y Bravely Default tiene una vertiente francesa, por eso dicen tantas, tienen nombres tan, tan franceses. Let down our guard yeah we had enough trouble last time and now there's two of them don't forget about moi yours truly makes us three you would boast of strength Vale, por lo que he estado leyendo, el Cujulain, el Kuchulain ese, Cujulain, eh, no hace mucho mucho daño, eh, además es débil contra el rayo, por lo tanto, mmm, eh, lo que viene siendo Yu va a tener que estar atacando con rayo, eh, lo que pasa es que tiene una vitalidad muy alta. Eh, Vaya vela. Vela. <ríe> va a usar el muro. Los muros mágicos como lo hacía anteriormente. Ay, entonces. Fue, va a ser un poquito raro. Voy a ir parando que quiero comprobar a ver cuál es la estrategia a seguir. Vale, todo va a depender de los muros que ponga vela. Eh, entonces, para empezar. Vamos a atacar con Magnolia a Kuhlain. You que utilice ya rayo. Mm. Yo creo que este. Caso efecto en, el, en objetivos idénticos del mismo grupo. Causa efecto al comienzo del turno. Pues mira, este me va a venir muy bien por si acaso Vela ponga, ponga el muro. Y venga, todos a atacar. Vamos a unar fuerzas contra Kujulein Y veremos qué pasa. 320. Saska. Ostras. A ver, Usa escarcha con... Solo Kujulein Vale, ahora... Vamos a cambiar eh, las tornas. Vale. Ahora a quien vamos a atacar es a Vela. Por cierto, Vela... A ¿Ah, qué débil. Tiene defensa física muy mala, entonces sí, mejor la ataco. ¡No! se yo me antoja por idea. Mmm... Magnolia ataca a idea. You... Caden Default. Y idea ataca a Bela. Esto, Magnolia ataca a Bela. Es un centauro. Vale, ahora fue por, a, por ahora Coño Vale, Kujulain ya no tiene el muro Así que vamos a irnos curando Primero que nada vamos a usar compartir poción You Rayo y idea ataca a Vela. Venga. Joder. Toma, cabrona. Son 1500 de vida. Yo creo que voy a hacer más espiritual rayo contra Kujulein. Hoy, ¿Y por qué no me deja elegir? Será 0-2 entonces. Venga, vamos a intentar cargarnos a q -Lane. Pero ya. Mierda, utilicé escarcha, no la escarcha, era rayo. Ay, qué, qué retrasado. Vale, el muro se lo puso ella sola, ¿vale? Entonces, ataco a Vela. Y Edea también ataca a Vela. ¡Nyos! ¡Ah, claro! ¡Jos retrasado! ¡Claro, estoy atacándola! ¡Ay! Bueno, no pasa nada. Más no, le Ataca Kujulein. ¡Fiu! Te vas a cargar al, al capullo este ya. Rayo, dardo, Kujulein. Rayo, dardo a Lane. Y esta comparte una poción. Ah, por cierto, vamos a utilizar ahora la S. Ah, me lo he cargado. Toma. Se chifló Mierda Ay Claro, porque estaba atacando a Kujulein Venga, idea eh, Una pluma de Fénix con Magnolia Y ya está A ver, Magnolia. Compartir poción. No, a la mierda. Magnolia que ataque. No. Venga, sí, venga. Compartir poción. Y tú también. <ríe> venga. Que la tía ya esta no nos mata ninguno. No tiene puesto el muro, así que atacamos. Ahora sí tiene puesto el muro, así que a defender ahora. Default. Default Y default Tiene puesto el muro aún Default, default, default Vamos, la misma estrategia que habíamos utilizado antes Ahora Ya no tiene puesto el muro, así que Magnolia Ataca dos veces You Usa compartir poción. Mm. No. Que comparta poción y que al mismo tiempo haga un ataque. De fuego, tal cual. No, con dardo. No, no puedo, no puedo. Solamente calor, tal cual. Y idea que ataque dos veces a vela. Y creo que con eso ya me lo cargo. Me la cargo. Poción por si acaso. Uy. Bien. Bien. Pues ahí está, hemos vencido a Lane y a Vela, no era difícil, pero just, eh, hay que tener cuidadito, como pudieron ver me mataron a Magnolia. pero bueno, ganamos 330 pg, 220 de experiencia y 60 puntos para, las, eh, para, para los trabajos, así que perfecto, Yu subió de nivel... Ella también, y más no no, vale, se quedan 7, 7 y 8, y no, no subieron de nivel en los, en, en los trabajos, pues nada, vamos a irlo dejando por aquí, si hay una secuencia después, pues también la dejo para que la vea, pero yo creo que no, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya ayudado, si es así, denle like, si todavía no estás suscrito, puedes suscribirse aquí abajo a la derecha, y por supuesto, si te ha gustado, dale like también, pues nada, nos vemos en el siguiente, adiós.